Libra, Libra, es libre Como el aire y el viento Como el pájaro y el secreto Como el enigma que se reserva en privado Bruno Mars, Will Smith, Olivia Newton, John Supongo que me interesa lo mismo que a todos los libra, verdad, belleza, libertad, además de aventura. Aunque la aventura no es cosa de Sagitario, su sonrisa que te derritas igual que un helado al sol. De Encantadores y tiernos, a menudo indecisos inventan a diario el amor y lo refinan hasta convertirlo en un arte Un arte aparte, sin comerciarte, ni descalificarte, ni perjudicarte ni ahorcarte de amor ciego sin preguntarte si vienes o vas con la palma de la mano abierta para que puedas regresar sin estafarte ni golpearte sin importar si uno es de Venus y el otro de Marte Idealistas Intelectuales a menudo obstinados. Desbordan entusiasmo que se contagia como el arte, como el arte que parte sin predecir ni un instante, sin lastimarte, sin abofete, arte con egoísmo, sin obligarte a recibir otra dosis más con su pasión encendida para que puedas desconectarte sin perfeccionarte ni obstaculizarte sin importar si eliges subordinarte a ella o él Vibra es un soplo. De suspiro inexplorado, románticos, diplomáticos, como el enamorado que se entrega sin traspaso. Yo lloro Mahatma Gandhi y también estoy. Supongo que me interesa lo mismo que a todos los libra. Verdad, belleza o libertad, además de aventura, aunque la aventura es cosa de Sagitario. Son que te derritas, igual que la mente que ya la